vez que decides si te vas por Scrum o por Kanban, ahora es el momento de aplicar los principios universales de esta metodología. El primero de ellos es el stand-up. El stand-up es un chequeo matutino. Si estás en un grupo, vas a hacer una reunión de grupo en donde vas a hacer una verificación de lo que hiciste ayer, lo que vas a hacer hoy y si tienes algún problema o algo que te bloquee para Continuar. Si estás tú solo, haz lo mismo. Vas a preguntarte, ok, esto fue lo que hice ayer, tienes que registrar lo que hiciste si es que no lo has registrado y planificar qué es lo que vas a hacer hoy. Muchas personas recomiendan que se haga la planificación la noche anterior. Esto depende de ti. ¿Eres una persona nocturna? ¿Eres una persona diurna? Va a ser diferente para cada quien. Lo importante es que te tomes al menos 10 a 15 minutos para hacerte estas tres preguntas. Esto te va a indicar el estatus de tu trabajo, qué tienes que modificar, en qué estás bloqueado, pedir ayuda. Es decir, te va a dar un diagnóstico de dónde estás. El segundo elemento es quizás uno un poquito más sofisticado y se llama historia de usuario o user story. Esto quiere decir un planteamiento del problema. La manera formal de hacerlo en desarrollo de software o desarrollo de producto es como usuario, yo quiero tal porque me va a permitir cual. Se los digo también en inglés por si lo buscan por ahí. As a user, I want to bla bla bla so that I can bla bla bla Entonces, como usuario o como, como Olga yo quiero tener un personaje principal para mi novela que tenga varias capas Así puedo tener una novela más completa o más interesante Cuando llevamos esto al plano personal tenemos que hacernos la misma pregunta pero quizás con un enfoque un poco diferente y la pregunta es ¿para qué? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿qué voy a lograr con esto? por ejemplo, una de las actividades puede ser enviar el newsletter de mi página web a final de mes así puedo mantenerme en contacto con las personas de mi red para que siempre sepan de mí tengan mi contenido disponible y empezar a crear una relación entonces todo lo que quieras hacer todo lo que te dispongas a hacer trata de que tenga un propósito vamos a simplificar un poquito esto del user story y vamos a decir que el user story es simplemente un propósito ¿cuál es el propósito de tu tarea? no te pido que o no te exhorto a que en cada una de las tareas te pongas a escribir una cosa que te va a llevar... No, lo que te propongo es que tengas claro el propósito por el cual haces cada cosa Esto me lleva al concepto de mindfulness Que es el concepto de estar presente Pero a mí me encanta esa palabra en inglés y es como estar consciente Be mindful Aware, está consciente, está pendiente. Tienes que estar pendiente, estar consciente de que todo lo que hagas tiene un porqué. Ojo, esto no quiere decir que te vas a psicoanalizar por todo y que vamos a crear un típico caso de, análisis, de parálisis por análisis. Análisis, parálisis, whatever. Sino que tenemos que aprender que cada cosa en nuestra vida tiene que llevarnos a algo. Así sea a disfrutar del momento. Ojo, yo no estoy diciendo que se vuelvan locos. Ay, mira, ¿dónde no está mi propósito? ¿Qué voy a hacer? No tengo propósito en la vida. No. Lo que yo les estoy diciendo es que lo que decidan hacer, lo que inviten a su vida, traten de que esté conectado realmente con su vida. Si no, pregúntense, ¿realmente yo necesito hacer esto? Capaz que no. El tercer elemento... Es una perogrullada, Pero, ¿saben qué? Necesitamos el tiempo justo y necesario para planificar. Si no planificamos, es imposible tener un propósito, es imposible ver el final. Tienen que tener claridad en lo que están buscando. Ojo aquí. Mucho ojo, porque yo no les estoy diciendo que se vuelvan locos y que todo tiene que estar perfectamente definido No, yo lo que les estoy diciendo acá es que tenemos que hacer las cosas con una imagen de lo que queremos llegar en mente Porque imagínense que yo estoy escribiendo una novela, imagínense que estoy pintando un cuadro Yo tengo que tener alguna idea de cómo quiero que eso luzca al final El resultado va a ser distinto La sombra que yo me imaginé en la cabeza quizás no la voy a poner de la misma manera en el, en el lienzo O como yo me imaginé que iba a terminar a este personaje No, y, lo maté, al fin, y lo, lo maté en la mitad de la novela No importa Pero ustedes tienen que tener Una idea Una, una visión una, una imagen De eso a lo que quieran llegar Y eso se logra con o, o eso facilita, diría yo un poco La planificación eso es lo que me va a permitir a mí planificar, porque claro, todo suena muy bueno en teoría, pero cuando yo voy a planificar, recuérdense lo que es un plan, un plan es una serie de tareas hechas en un tiempo determinado con estos o aquellos recursos, eso es un plan. Entonces ustedes tienen que definir cuáles son las actividades, tareas que van a realizar tienen también que definir en cuánto tiempo la van a realizar. Y ojo que esto es un arte. Los estimados siempre son un desastre, va a ser más, va a ser menos. Pero siempre vamos a tener una idea más o menos de cuánto nos va a llevar esto. Porque eso también nos va a ayudar a que creemos estas cosas automáticas que nos van a permitir esa exploración también. Que necesitamos los multipotenciales para todo esto. El cuarto elemento es vital y es la retrospectiva. En el mundo del desarrollo de software, cuando estamos trabajando en equipos de desarrollo, por lo general se hace una, retrospe una retrospectiva cada mes. Cuando estamos usando un modelo Kanban que estamos haciendo varias cosas a la vez, podemos hacer una retrospectiva al final de cada Spring, al final de cada, de cada periodo de tiempo cuando utilizamos Scrum. También podemos hacer una retrospectiva si hay algún desastre y algo sale mal Podemos hacer una retrospectiva del proyecto en general Es decir, podemos hacer retrospectiva de todo ¿Qué es lo importante de la retrospectiva? La retrospectiva es la que me va a dar a mí la data O los datos que yo requiero para tomar decisiones Hay un ejercicio que se los compartí en mi Instagram Que está por acá, es Mujer Cronopio Si me quieren seguir allí el ejercicio de la estrella de mar. Imagínense que la estrella de mar tiene cinco puntas, ¿ok? La primera punta es comenzar algo que no ha comenzado. La segunda es parar algo que no está funcionando. La tercera es incrementar algo que está funcionando bien, entonces lo incremento. Otra es... Lo voy a disminuir un poco porque creo que tan agresivo no está funcionando... Y la última es, manténlo como está. Entonces tenemos, comenzar, parar, más, menos, quédate como vas. Eso nos permite hacer como un chequeo. Ok, estoy, manda, estoy subiendo un video a la semana. Manténlo. Quiero mandar un newsletter mensual. Comienza. Quiero hacer un post al día. Manténlo Y así vamos viendo cuáles de las cosas que vamos haciendo van funcionando Esto sirve para todo Esto sirve para, por ejemplo, imagínense Yo ahorita estoy tratando de, de transformar mi cuerpo eh, No, mentira En este momento yo estoy tratando de aprender a comer mejor Imagínense que yo estoy haciendo un diario de alimentos Y en ese diario de alimentos yo pongo más de esto Lo paro, empiezo a comer esto, lo detengo o lo mantengo Sirve para todo lo que ustedes quieran el último elemento es muy importante porque significa ese último check que necesito para saber si estoy satisfecha con lo que he hecho. Y es la definición de está listo. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a estar conforme con lo que hice cuando logre esto, esto, esto, esto. Evalué la actividad, medí la actividad, medí los resultados, vi cómo me pareció. Entonces ya yo tengo suficientes cosas para decir, bueno, esto está Listo. Obviamente, por la naturaleza de los emprendimientos, que quizás no son como el desarrollo de software, porque cuando ustedes se ponen a pensar en desarrollo de software, es bueno, hice los test de integración, hice los test de unitarios, hice no sé qué, hice los user tests. En fin, eso puede ser, está listo. Pero, ¿qué significa en tu vida algo? Está listo. ¿Cuándo podemos decir que estamos satisfechos con algo? Esa es la definición. De listo. Y llegó el momento más esperado de la noche, o de la mañana, o de cuando estén viendo esto. Y es, ¿cómo hago esto? Bueno, solo les voy a adelantar una cosita. Porque en el siguiente video es donde quiero mostrarles el ejemplo de cómo va a funcionar todo esto. Sí, ya ustedes saben lo que viene. Trello. ¿Por qué? Porque todo esto va a funcionar en la plataforma de Trello. Trello va a ser la manera en la cual vamos a, reg a registrar todo este progreso, todas estas actividades, todas estas tareas, etc. Así, lo que vamos a hacer en Trello es construir nuestro tablero Kanban o nuestro tablero Scrum para el proyecto que tengamos, para nuestra propia vida, para las vacaciones que estamos planeando, de nuestros sueños y para lo que queramos. Y para despedirme, les voy a dejar una idea y es una pregunta que dejo abierta A ver si están de acuerdo o no Hay un acrónimo que es INVEST eh, Y lo utilizan para medir qué vale la pena que esté en nuestro tablero de Trello ¿Qué significa INVEST? Invertir, en inglés ¿Qué vamos a invertir si es I, independiente N, negociable Es decir, que no está nunca nada escrito en piedra V, valioso E, estimable S, small, pequeño Es decir, que lo pueda manejar Y por último, la T es algo así como testable, como probable Es decir, que lo puedo probar Gracias por acompañarme en este video Tribu. Gracias por seguir viendo los videos Gracias por este seguimiento Yo estoy muy entusiasmada en compartir Toda esta información, por favor Háganme las preguntas que quieran Déjenme los comentarios que quieran Me fascina leer sus comentarios Trato de responderlos todos Y quiero tener contacto con ustedes Recuerda también que los likes me ayudan Recuerda compartir esto en tus redes sociales, sobre todo cuando pienses en una persona a la que esta información les puede ser útil. Y si te gusta esta tribu, si te gusta estar aquí, suscríbete. Y recuerda, la campanita al lado de la suscripción significa que cuando haya un nuevo material, haya un nuevo video, haya un nuevo en vivo, tú vas a ser el primero en saberlo. Gracias por estar aquí, yo soy Olga Colmenares, Mujer Cronopio.